hola cómo están bienvenidos de nuevo a mi canal este video es una petición hoy les enseño a hacer un portanotas hecho con goma eva espero les guste vamos a utilizar goma eva vamos a tomar la lata de atún y vamos a aplicarle silicona líquida que sería para forrar esta parte Nos quedaría así voy a cortar una tirita en goma eva y voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte que sería para pegar la tirita que corté voy a cortar acá y pegamos así voy a aplicar silicona líquida para pegar así estas dos partes esto es con el fin como de tapar el, el filo que tiene la lata así vamos a seguir pegando nos quedaría así voy a aplicar de nuevo silicona líquida en esta parte para pegar otra grita que quede así como del ancho del ancho de esta, de esta parte esta parte superior Quedaría así. Acá lo que hice fue cortar una bolita de por de un centímetro de espesor. Vamos a pegar esta parte. Para forrarla con foamy rosado. Y la bolita igual la vamos a forrar. Por ambos lados con foamy rosado. Como les mostré la bolita debe quedar así amplecita que entre y salga fácilmente porque sería para la tapita. Ahora voy a utilizar una tirita que de alto mide 2 centímetros, el ancho es el ancho de la bolita. Vamos a aplicar silicona líquida y vamos a pegar así, que quede esta parte pues sobresale porque como mide 2 centímetros queda más grandecita. Voy a cortar acá. Y vamos a pegar así. Miren, esta sería la tapita. Así. Voy a utilizar cordón de seda, este de gradé Y voy a decorar esta parte. Aunque también pueden utilizar perlitas o perla continua. Queda muy bonito. Voy a ayudarme con la tijera para pegar bien. Voy a utilizar pompones y perlas brillantes, estos son los pompones pequeños y voy a aplicar silicona líquida en la mitad para pegar los pompones y pegamos en cada uno perlitas brillantes, esto lo hacemos alrededor de la tapita, nos quedaría así acá lo que voy a hacer voy a escribir buenos días en inglés voy a tomar una tira de foamy voy a cortar tiritas, voy a cortar tres tiritas fucsia estas tiritas que vamos a cortar, que van a cortar las van a cortar del mismo tamaño o sea del mismo ancho vamos a cortar también rosadas y blancas para tomar una fucsia, una blanca y una rosada vamos a juntarlas así voy a utilizar cinta papel o carrocero como la llaman y voy a pegar las tres tiritas esto sería para hacer una trencita así la van, así como lo están viendo la, la van a hacer muy fácil de hacer la trencita esta tirita fusia como pueden ver me quedó más delgadita que las otras hay que tratar de que queden las tres iguales y van a ir cruzando así el foamy se presta para que vaya quedando planito o sea la trenza queda planita de esta hice tres sería para aplicar silicona líquida en esta parte y forrar así para forrar esta parte exterior de la lata voy a cortar acá tengan bien para que no se vaya a desbaratar la trencita y voy a pegar con silicona líquida es más rápido hacerlo con silicona caliente pero a mí me gusta con líquida porque no quedan como morritos voy a aplicar silicona líquida así y ya pegamos y ya pegamos las otras dos aquí quedarían faltando dos filitas. ahora acá lo que hice fue tomar una bolita de copor de número 3 y termoformé el fómico con la plancha lo calenté para forrar así aunque si quieren evitarse ese paso la pueden pintar, pero como la niña que me pidió el, el video me dijo que todo en goma eva, entonces por eso lo forré así. Pero ustedes lo hacen como les parezca más fácil. Acá termino ya de pegar. Pues quedaría así. Voy a utilizar ahora silicona caliente para pegar la bolita vamos a hacer acá un conejito utilizar goma eva blanca vamos a hacer con marcador permanente dos patitas. voy a difuminarlas con este copito y voy a hacer dos orejitas con lapicero sin tinta ahora con marcador fluorescente rosado voy a hacer esta parte de la orejita pintarla y voy a desvanecerla con el copito. Voy a tomar la plancha para termoformar las orejitas. Este paso es opcional si lo desean hacer. Acá ya calentó termoformó un poquito. Las voy a retirar y las voy a apretar así para darles formita. Que queden como encocaditas. Voy a utilizar un palillo, lo voy a partir en la mitad voy a aplicar silicona caliente aunque también lo pueden hacer con silicona líquida pero es más demorado y vamos a apretar acá así para que pegue bien voy a tomar las dos paticas y las voy a pegar vamos a empezar a armar este conejito ya las orejitas las voy a delinear así ambas orejitas aplicamos silicona líquida al palillo y vamos a pegar así, vamos a enterrar bien aunque se puede enterrar más las orejitas, más adelante las voy a mostrar ya más enterraditas que se ve mejor con pintura acrílica negra voy a hacer los ojitos, utilizar este lápiz y un pincel para hacer las pestañitas Marcador rosado fluorescente, le la manecita en forma de corazoncito y las barbitas las voy a hacer con este micro punta, aunque también las pueden hacer con pintura acrílica. callan entre las orejitas y hice un huequito del ancho de esta tapa. Esta es una tapa de lapicero que quede así presionadita. Voy a aplicar silicona líquida para pegar la tapita si quieren pegarla, ahora voy a pegar la colita que voy a utilizar este pompón y voy a hacer la lucecita de los ojitos, ahora voy a utilizar tela de tul, me parece que se llama así, pueden utilizar otra tela la que deseen y o con el mismo foamy, van a ser un moñito, yo lo voy a hacer con telita de tul, lo voy a amarrar con cordón de seda. acá para que me quede más pequeña, uno va calculando más o menos, nos quedaría así y voy a, a pegar acá en la mitad, acá lo que hice fue cortar hojitas de colores así en forma de círculo, para meter acá y si la van a regalar pueden colocarle unos chocolaticos voy a utilizar fomi escarchado rosado para hacer una florecita vamos a cortar nos quedaría así acá corte más moradas y rosadas que sería para decorar esta parte superior me parece que se ve muy bonito así decoradita Por acá corté cuadritos o pedacitos de goma de eva amarilla y con goma de eva verde voy a cortar hojitas. Vamos a cortar varias y pegamos el centro de las florecitas para que resalten más y vamos a pegar las hojitas. Voy a utilizar confeti el lapicero que lo pinté primero lo pinté con esmalte moradito y el confeti lo pegué así es muy fácil y brilla muy bonito a mí me gustó mucho miren cómo brilla de lindo esta parte también la le coloqué por confeti y en esta parte voy a pegar una florecita moradita y el centro amarillo y nos quedaría así el lapicero solo ese colocarlo acá en este porta notas también con que de bonito a mí pues personalmente me encantó bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado bastante la idea si es así espero la manito arriba los comentarios y espero que comparten el vídeo con sus amigos hasta la próxima